...son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias... ...transmite Radio Relo desde La Habana... ...y en Madrid la mala calidad del aire... ...ha llevado al ayuntamiento a continuar... ...con las medidas de restricción del tráfico... ...en el centro de la capital... La continuación los titulares... reina. además de reconocer la diversidad sexual... ...y las diferentes identidades... ...la venta de 5.000 viviendas de alquiler social... ...a fondos buitre durante los gobiernos del partido... La pobreza energética sigue siendo un problema para más de 4 millones de personas. A celebrar el día de la rebeldía nacional.